Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. Gabriel Álvarez, analista de la firma Agritendencias, explicó durante el más reciente evento de la ABCAO que las políticas globales contra la COVID-19, las tensiones internacionales, Rusia, Ucrania, China y Taiwán y el cambio climático con temperaturas históricas son los factores que determinan el precio de las materias primas. El Cenecica informó que ante la ausencia de nuevos brotes de influenza aviar en el país, se está cerca de dar por concluidas las incidencias en Durango y Coahuila, con lo que se dará paso a la fase de erradicación.